Buenas tardes, mi nombre es Sofía Guadalupe Castillo Llanes y vengo representando a la Escuela César Mendoza Santana. El tema de mi cuento es el uso adecuado de la tecnología. Había una vez una niña llamada Laura y tenía siete años. Y la próxima semana cumplía años. Laura siempre soñaba con tener un celular, ya que todas sus amigas tenían un celular. Para el día de su cumpleaños, sus papás decidieron regalarle un celular. Laura era muy estudiosa y muy aplicada en la escuela. Laura empezó a usar demasiado el celular y sus papás se preocuparon tanto por ella. Ella instaló una red social donde podía hablar con gente de, otra, de otros estados y su mamá se preocupaba mucho por ella, ya que ella se la pasaba siempre en el celular y no hacía caso a lo que decía. Su mamá decidió re, revisarle su celular a ver qué tenía y su mamá se dio cuenta de que Laura hablaba con alguien de un perfil falso su mamá decidió hablar con Laura y decirle de que eso que estaba haciendo no estaba bien y ponía en peligro su vida Laura no le hizo caso a su mamá y le arrebató el celular y Laura quiso correr pero cayó por la ventana y, y su mamá llamó al hospital después su mamá platicó con ella acerca de que eso del de celular no estaba bien y Laura dijo de que iba a dejar el celular y solamente iba a usarlo por cosas importantes. Gracias.